Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, eh, vamos rapidito en estas clases short, con la clase 112, que es Urano en Libra. Ahí tenés el simbolito detrás mío de Urano transitando el signo de Libra. Si estás haciendo un estudio de tu propia carta natal o de la carta natal de otro y querés saber qué significa este Urano en Libra, yo te doy tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas. Como positivo es reformador, es legal y es extravagante. Como positivo, como negativo negativo, es irresponsable, es hipercrítico y es cuidizo. Así que hay que tener cuidado que no se te escape ese Urano en Libra. Bueno, gente, nos volvemos a encontrar mañana. Sí, claro que sí, como todos los días. ¿Con qué? Con Urano en Escorpio. Chao, hasta mañana.